Hola a todos, soy Juan Ramón Camarillo y voy a hablar acerca de las componentes de un banco de condensadores. Antes que nada, ¿para qué sirve un banco de condensadores? Los bancos de capacitores se instalan para evitar penalización por exceso de consumo de energía reactiva. En el caso de Colombia, estas penalizaciones están reglamentadas por la resolución CREC 015 de 2018 y resoluciones modificatorias. Como efecto secundario de la instalación de un banco de condensadores se tiene que, se puede mejorar la tensión en el punto de conexión Es válido aclarar que este es un efecto secundario Hay personas que buscan instalar un banco de condensadores para subir la tensión y eso puede generar sobrecompensación que también puede ser un problema Con un banco de condensadores también se puede liberar capacidad de transformador principal Ahora, ¿Cómo funciona un banco de condensadores? Los condensadores generan localmente la energía reactiva que requiere el proceso Y listo, ese es el único secreto de cómo funciona un banco de condensadores Los condensadores tienen el efecto inverso de los motores Los motores necesitan energía reactiva para funcionar y los condensadores generan energía reactiva en su funcionamiento Ahora sí, hablemos de los componentes tenemos el controlador que mide el consumo actual del proceso el controlador mide la tensión, la corriente, potencia activa, reactiva e incluso puede medir armónicos con base en las variables medidas, en estas variables medidas el controlador lo que hace es mandar una señal para conectar o desconectar condensadores dependiendo de la demanda del proceso este controlador se programa con un factor de potencia objetivo que puede ser, por ejemplo, eh, 0.92 en atraso Tenemos también el totalizador que es el encargado de proteger el banco de condensadores contra fallas internas Por lo general, es un interruptor de caja moldeada que evita que una falla pueda ocasionar el daño de los componentes que componen el banco de condensadores o incluso causar daño pues, a personas que estén cercanas Tenemos los mini interruptores que protegen aisladamente los componentes del banco de condensadores tenemos un mini breaker para los condensadores, uno para el controlador y uno para la bobina, y así sucesivamente Estas protecciones individuales también pueden ser interruptores de caja moldeada Lo único que hay que mirar es que haya pues, coordinación entre las protecciones de los componentes y el totalizador Tenemos también los contactores, los cuales son un elemento de maniobra que conecta y desconecta los condensadores Dependiendo de la indicación del controlador que vimos anteriormente cuando uno conecta un condensador, se tiene un transitorio Por lo tanto, cuando se compren un contactor Deben informar que se usará para maniobra de condensadores Si usan un contactor regular, se les va a dañar en poco tiempo Tenemos los condensadores, que son los protagonistas de este equipo Son los elementos que hacen la compensación de energía reactiva Rara vez un banco de condensadores está compuesto por un solo condensador por lo general se divide en 6, 8 o 12 pasos dependiendo del diseño. Aquí pues en la imagen observan que se tiene un condensador de 6 pasos, esos pasos son de 5 kW cada uno. Y por último pero no menos importante tenemos el tablero. El tablero es un encerramiento mecánico que alberga todos los componentes y eh, el ensamble en su totalidad debe cumplir ciertas regulaciones locales que en el caso de Colombia es el RETIE. También se tienen otros elementos como barrajes de fase, de neutro y de tierra. Y se tiene la posibilidad de tener pulsadores para maniobra manual del banco de condensadores. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente y no se olviden de hacerle caso a la tía Marta.